Hola a todos, bienvenidos a este mini vídeo docente modular de la asignatura Complejidad y Computabilidad del cuarto curso de Ingeniería Informática de la UNED. En este caso presentaremos el ejercicio 1, 2, 3, el cual pasamos a ver a continuación. El enunciado del ejercicio es el siguiente: el lenguaje eh, correspondiente a, a los símbolos 0 y 1 y el igual a la cerradura del 0. Se puede, nos pide si se puede aceptar por un autómata de pila determinista y por una máquina de Turing. Y nos pide responder si esta afirmación es verdadera o es falsa. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ver eh, a qué se corresponde nuestro lenguaje. Entonces, tenemos que los símbolos de nuestro alfabeto son el 0 y el 1, y por otro lado el lenguaje es la cerradura del 0, o lo que es lo mismo nuestro lenguaje es o bien la cadena vacía que no tendría ningún ningún símbolo o bien una sucesión de ceros lo larga que queramos por ejemplo pues vamos añadiendo ceros y podríamos añadir todos los ceros que quisiésemos bien pues vamos a ver si un automata a pila eh, es capaz de reconocer un lenguaje un lenguaje de este tipo o no entonces eh, para verlo eh, lo que podemos hacer es intentar diseñar un automata pila determinista que lo acepte y eh, ver si somos capaces de hacerlo entonces eh, empezamos a diseñar el automata pila eh, nuestro estado inicial lo habíamos llamado Q0 y tenemos también eh, la pila del automata en la que eh, inicialmente solo está el símbolo inicial que lo hemos llamado Z0 entonces la primera transición de nuestro automata sería la siguiente cuando, cuando encuentra un cero y el símbolo de la pila de la cabeza de la pila es el símbolo inicial Z0 pues eh, dejamos el mismo símbolo y eh, no, permanecemos en el estado Q0 entonces si nos fijamos en este estado eh, estamos reconociendo ya eh, o bien la cadena vacía porque es el primer estado del autómata o bien eh, cualquier sucesión de ceros que no tenga ningún uno entre medias. Entonces podemos decir que este estado es también el, un estado de aceptación del autómata y quedaría a ver qué es lo que pasa cuando encontramos un 1 en la cadena. Entonces, si encontramos un 1, no tenemos que aceptar porque nuestro lenguaje corresponde solo a las cadenas de todos ceros. Entonces, si encontramos un 1, y el símbolo inicial de la, de la pila sigue siendo el símbolo Z0, el símbolo inicial, pues entonces pasamos al estado Q1, que es un estado de no aceptación, y eh, independientemente de lo que nos llegue, pues nos quedaremos en este estado, y con la pila, eh, con, el, con el símbolo inicial Z0. Entonces aquí tendríamos un autómata que acepta Cualquier cadena de solo ceros, o bien la cadena vacía, y en cuanto encuentra un 1, pasa a un estado de no aceptación y ya se queda ahí. Por tanto, podemos decir que el lenguaje eh, es aceptado por un automata pila determinista, que hemos visto anteriormente. Y cabría preguntarnos si este lenguaje eh, es también aceptado por otro tipo de automata, porque con, si nos hemos fijado en en el desarrollo anterior hemos visto que la pila del automata no la hemos utilizado para nada simplemente se ha quedado ahí en el en el estado en el símbolo inicial todo el rato y no la hemos llegado a utilizar entonces podremos preguntarnos y lo resolveremos al final si hay otro tipo de automata que pueda aceptar este lenguaje con esto hemos visto la primera parte del problema que es que un automata pila determinista puede aceptar el lenguaje y quedaría ver eh, la segunda parte del, del problema, que es ver si lo acepta una máquina de Turing. Entonces, para ver esto, podemos intentarlo hacer teóricamente, puesto que al estar el lenguaje aceptado por un automata pila, eh, podemos decir que es independiente del contexto, y por tanto, como los lenguajes independientes del contexto están incluidos en los recursivamente numerables, pues eh, el lenguaje L sería recursivamente numerable y aceptado por una máquina de Turing Bien, esto sería teóricamente, vamos a ver un ejemplo en el que vemos que esto es así eh, Tenemos la siguiente máquina de Turing en el que hemos, hemos incluido una cadena de todos ceros Y tanto a la izquierda de la cadena como a la derecha, todo lleno de espacios en blanco entonces situamos el control en el primer cero de nuestra cadena y eh, empezamos en el estado Q0 Entonces este estado Q0 de la máquina de Turing lo que hace es, cuando encuentra un cero, se mueve la, la cabeza hacia la derecha y en cuanto encuentra un espacio en blanco se para Por tanto, eh, cualquier cadena de solo ceros la va a aceptar por parada por, Puesto que va a ir hacia la derecha Mientras tenga la cadena Y una vez que llegue al primer al primer espacio en blanco Se va a parar Si no tuviésemos ningún cero Es decir, que tuviésemos la cadena vacía Estaría la, la cabeza siempre en una eh, en un símbolo en blanco Y por tanto estaría la máquina de Turing parada Por lo que también aceptaría Lo que tenemos que ver ahora es ¿Qué pasa si en medio de la cadena eh, en vez de tener todos ceros tenemos un 1 Por ejemplo en este caso de aquí En el que uno de los ceros de la cadena lo hemos sustituido por un 1 Entonces eh, la máquina de Turing empezaría en el estado Q0 como antes Se iría moviendo la cabeza hacia la derecha Y una vez que encuentra el 1 pues, Pasaría del estado Q0 al Q1 ¿Y qué hacemos en este estado? Pues bien, eh, en este estado sea cual sea el símbolo que encontremos sea un 0, un 1 o un espacio en blanco, la unidad de control, la cabeza, se movería siempre hacia la derecha y por tanto quedaría ya moviéndose indefinidamente y no se pararía, por, puesto, que, puesto que en este estado nunca llega a pararse la, la cabeza. Entonces, si tenemos una cadena que incluya algún 1, eh, la máquina de Turing va a estar moviéndose continuamente y nunca se va a parar por lo que no aceptaría solo aceptaría si tuviésemos cadenas con solo ceros. Por tanto hemos visto en este ejemplo que la máquina de Turing como habíamos predicho teóricamente está aceptando el lenguaje y por tanto la afirmación que nos habían pedido para, para el ejercicio eh, es verdadera. Este lenguaje se acepta por un autómata pila determinista y por una máquina de Turing. Y por último para acabar con el mini vídeo eh, recordamos que anteriormente habíamos hecho una pregunta de si eh, este lenguaje es aceptado por otro tipo de autómata que no sea un autómata pila determinista. Entonces vamos a resolver la cuestión y eh, la justifica, eh, la explicación es que sí, que sí que se acepta porque el lenguaje L en realidad es un lenguaje regular que puede ser aceptado por un autómata finito determinista. En el cual eh, el estado inicial es el que hemos llamado Q0 Aparte es un estado de aceptación Y si estamos en Q0 y solo recibimos ceros Pues nos quedamos ahí y aceptaría En caso de recibir un 1 nos moviríamos al estado Q1 Que es un estado de no aceptación y ya no saldría de ahí Por tanto al ser un lenguaje, al ser un lenguaje regular Pues también es un lenguaje independiente de contexto Y un lenguaje recursivamente numerable por lo que sería aceptado por el automata pila determinista y por la máquina de Turing. Y con esto hemos acabado nuestro mini vídeo. Espero que os haya sido útil. Y, y nada, pues hasta aquí, hasta aquí llega el mini vídeo.